Curlis! Bienvenidos a Curly Mange. Ya sabéis que soy Carmen mangue y este canal es, está creado especialmente para vosotras, ¿de acuerdo? Eh, para todas las mujeres afro, las nenas afro y el resto de las mujeres que quieran conocer de cerca nuestro maravilloso mundo afro, ¿ok? ¿Vale? Pues nada, hoy voy a hablarles de hacer ejercicio en casa. A ver, realmente no necesitas mucho para hacer ejercicio. Puedes hacer ejercicio en casa pues con, el, con las sillas que tienes, con la cama con la mesa, simplemente apoyando las manos atrás, pues en una mesa, por ejemplo, y doblando las rodillas, pues ya estás haciendo ejercicio. Levantándote de la silla o del sofá y sentándote, ya estás haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Pero si decides equiparte, ¿vale? Que sepas que no necesitas tampoco eh, tener un gimnasio entero en casa, ¿vale? Que no seamos aquí las cardas, sean <risas> Si lo eres, mejor para ti. Bueno. Entonces yo te voy a enseñar más o menos las cosas que yo utilizo, ¿de acuerdo? Ok, voy a empezar por esta manta de yoga. Esta manta de yoga está fenomenal, me costó súper bien de precio y lo mejor de todo, os la voy a enseñar, bueno, viene con dos enganches, bueno, dos gomas que tú las pones y ya está. Y así se queda lo que es la manta totalmente enrollada, una y dos, ¿ok? Luego en el interior... Primero la parte esta, esta parte es fenomenal porque se agarra muy bien a, a lo que está al suelo, es que se adhiere por lo que cuando tú haces ese ejercicio no se mueve ni para adelante ni para atrás ni a los lados, ¿ok? Esa es una de las cualidades que más me encanta de esta manta. Y luego vamos a hablar del precio, el precio es fantástico. Luego, esta parte de aquí que es como más rugosa, ¿de acuerdo? Tiene como unos pequeños, uno veis, cuadraditos, lo que le hace muchísimo más cómoda a la hora de apoyar las manos, que las manos y los pies no se delicen de delante ni atrás. Disculpadme, es que estoy trayendo un poco espesa esta mañana. Pero es un video que tenía que hacer. Voy a tomar un poquito de. Mm de mi té. Este también es muy importante, siempre tener preparado un líquido, ¿de acuerdo? Ya puede ser un zumo natural, una mezcla de, de zumos vegetales, una mezcla de té, que también ayuda porque lo que es eh, para que no te deshidrates y para, para, que, para luego, y para medio de ejercicio, para que tomes un poco de líquido, ¿de acuerdo? Pues ya lo hemos dicho, que lo puedes preparar así, o eh, tener una botella, ¿de acuerdo? Yo como estoy grabando, digo, no vaya a ser que se me caiga esto encima del ordenador, así que lo tengo en mi MOOC. Vale. Seguimos con esta manta que ya hemos hablado, que está fenomenal de precio. Pues luego os pondré lo que es el enlace donde podéis comprarla. Esta manta concretamente eh, me costó, yo creo que menos de, de 10 euros, ¿eh? menos, o sea que os voy a poner una no podéis comprar. Vale. Luego seguimos después de la manta, yo tengo esto. Esto es fenomenal. Esto o sea, para hacer ejercicio de musculación, de estirar, ¿vale? También te lo puedes poner lo que es, eh, lo que es la parte de atrás para, para estirar los brazos. Ahora no lo podéis ver otro día de un vídeo eh, pues con la cámara para que me veáis entera, ¿de acuerdo? Luego eh, también sirve lo que es para, para poner el pie, pues poner el pie y estirarlo, ponerlo entre los muslos y estirar los muslos, esto luego lo vamos a hacer un día de estos. Y eh, además también es, o sea, es fácil de llevar, o sea, no pesa nada, ¿de acuerdo? Esa es otra de las herramientas que yo utilizo, la voy a dejar por aquí. Vale, luego tenemos la que todo el mundo conoce, que es esta famosa ya pelota, que, es, yo creo que yo creo que no hay ninguna persona que, le, que ame el ejercicio que no tenga esta pelota en su casa, ¿de acuerdo? Yo la utilizo no solo para hacer ejercicio, sino para sentarme también porque paso muchas horas escribiendo y eh, me di cuenta que con las sillas luego me costaba, porque luego es curioso, me provocaba estreñimiento, ¿de acuerdo? El estar mucho rato sentado en las sillas, es como que es todo eso se te mete para arriba. Entonces, eh, Vi a, un, vi a unos, no sé si fue una serie, en, en un ejecutivo coreano, un ejecutivo coreano, que estaba sentado sobre una pelota y dije, ostras, esto no lo he probado yo nunca, lo voy a hacer, y la verdad es que me ha dado un resultado fantástico porque... Eh, siempre estoy sentada sobre esta pelota, aparte de utilizarla para hacer ejercicio, ya sabéis que puedes hacer ejercicios varios con esta pelota, puedes, eh, no sé, puedes estirar las piernas, puedes hacer abdominales, puedes hacer musculación, yo por ejemplo para los músculos lo que hago es aprieto la pelota entre mis piernas para eh, fortalecer esto, esta zona, el culete por ejemplo, apoyas el culete a poner los pies sobre la pelota y elevas el círculo también está muy bien. Luego ejercicio con las piernas, rodándola de adelante para atrás. Eh, las, los, o sea, los brazos, por ejemplo, eh, porque muchas veces a lo mejor no tienes un equipo entero de pesas y todo, pues yo, por ejemplo, con la pelota la levanto y la bajo, como te está un poquito, pues también esos ejercicios se los haces repetitivamente. Haces 10 o 20 de levantamientos, bajar y subir la pelota también es un ejercicio. Así que, como veis, no necesitas realmente muchas cosas para poder estar en forma y luego es importante lo que dicho que aparte de todo esto que os he enseñado que son tres, tres aparatos pero aprovechar también lo que es inmobiliario si podéis vale no lo rompáis si es algo muy valioso de la dinastía Ming o, es, eh, y deber, o debería estar en el Thyssen-Bornemisa pues como que no lo utilicéis para hacer ejercicio ¿De acuerdo? Pues si es un mueble normal y corriente, pues utilizarlo, ¿ok? <risa> no se apoye sobre, el, el, el, no sé, sobre el cabello a mano en el pecho. Por favor, si lo tenéis en vuestra casa, vale, no lo agarréis, que la liamos. <risa> bueno, y aparte de eso, pues tenemos también lo que es el equipamiento que yo, bueno, no me podéis ver entero, otro día haré un vídeo entero, eh, pero yo llevo, por ejemplo, lo que son unos leggings, leggings normales que también súper baratos de precios o sea, ahora mismo están tirados y luego llevo el top de encima que es que está bien también me gusta ponerme así que se me vea un poco lo que es que se me vea la tripa también me pongo lo que es el, el legging muy cortito este que llevo es largo para ir viendo lo que es el proceso y además también como tú te vas viendo y eh, te vas animando porque veces tienes hostia, qué gordita de aquí esto aquí quitarlo entonces te coges ahí uno dos tres en plan sabes no rambo no ay no sé, bueno, pues eso es lo que venía hablamos de hoy, hacer ejercicio, o sea, hacer ejercicio porque yo lo he notado muchísimo eh, sobre todo el, el confinamiento y lo que me ha dado una especie de bajón, porque yo soy una persona que gusta mucho viajar, ir de museos y no puedo hacer nada de esto estos días, bueno, hace mucho que no puedo hacer nada de esto, que no es culpa de nadie, es culpa de la señora, eh, del señor o señora pandemia, vamos a meter el género para <risa> no vamos a liarla, ¿vale? El señor o la señora pandemia, para que estemos todos contentos. Y, y nada, bueno, pues ahora sí ya nos eh, ponemos buenos, me, me vacunan Que por cierto, ya tengo cita para vacunarme. El día que me toque, os lo cuento, ¿de acuerdo? Os digo, vamos a vacunar, Curly, manga, se vacuna. Bueno, chicas, hay que vacunarse, ¿vale? Porque es la única forma de poder volver a nuestras vidas. No como eran, sino mejores de lo que eran, ¿ok? Así que espero que os haya gustado este video. Suscribiros. Os pondré un link de donde podéis comprar todas esas cosas que yo utilizo para ponerme en forma, ¿vale? Que para 50, como que estoy bien, ¿no? <risa> bueno, vamos allá. Pues eso eso es lo que tenía que contar hoy. Suscribiros, eh, pasaros por mi blog que es curlimagui.org, que estoy haciendo asesorías eh, personalizadas que están funcionando súper bien. De hecho, os voy a, a subir un vídeo en unos... Eh, sí. Eh, mañana, pues hoy tengo mucho trabajo y no me va a dar tiempo a subir vídeos. Tengo muchísimo trabajo. Y luego nada, contactarme también en mis otras redes sociales. Eh, ya sabéis que mi email es <coughs> gmail.com o carmen.mange.com. Gmail si queréis, tenéis mucha prisa, mucha prisa, podéis contactarme en Insta también, ¿de acuerdo? Eh, así que estamos aquí, pero ahora estamos en YouTube. <risa> así que suscribiros, que nada, que quiero que seamos una gran familia. Porque la verdad que, bueno, yo estoy encantada de hacer contenido para vosotros y para vosotras. Ahora mismo hay que estar en vosotras, vosotras. A ver, no sé cuál más hay que utilizar ahora, ¿eh? Porque estamos en un periodo que no veas tú. <risa> bueno, un besito. Nos vemos en el próximo video. Suscribiros. A... Os pondré también la, las uñas, el color me encanta. Os pondré el link de donde compré las uñas, el la pinta, pinta uñas, de todo, de todo lo que llevo, de todo lo que llevo, ¿vale? Y ahí está hasta el reloj, <risas> que yo sé que luego me preguntáis, Curly, ¿dónde has comprado esto? Curly, ¿dónde es? Yo os lo digo, guapísimas mías y guapísimos míos. ¿Habéis visto? Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenísimos. Y nada, cuando anuncio mi directo, hacer el favor de no faltar, ¿ok? Chao.